Rafael Antonio Martínez, de 31 años de edad, fue detenido, acusado por su pareja, la señora Ana Ramón Hernández, de agredirla verbalmente, además de amenazarla de muerte e intentar, según la nota policial, llevarse a la fuerza a una niña hija de ambos. Al ser cuestionado al respecto, el apresado negó los hechos que se le imputan. Problema, ¿Qué problema? ¿Qué quiere es juzgar? ¿Qué yo no he hecho? Cuéntame, mandó y tú sabes, habla de confianza. ¿Qué, pero, ¿Cómo sucedió? ¿Tú todo? me conoces a mí? Sí, pero ¿cómo sucedió sí. todo? Sí. Cuéntame. Usted no la, no la ha amenazado de muerte, ¿no? De acuerdo a su... No. Entonces, ¿Por porque ella dice que sí. No, hay prueba concluyente. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.